Muy bien, saludos. En la presente demostración vamos a ver cómo podemos o cómo debemos entregar el primer parcial. Una vez estemos en la plataforma, tiene un solo intento, para que lo tomen en cuenta, de unas cuatro horas. Es decir, una vez usted abra, el intento tendrá cuatro horas para realizarlo. Eh, cuando entre, le da a hacer su primer intento va a ver los requerimientos la for, eh, lee acá la forma de entrega que dice que se debe entregar a punto y justamente para ver cómo lo deben entregar correctamente es que estamos haciendo este video. acá en la parte donde se escribe la respuesta le vamos a dar a este icono para expandir las opciones de las herramientas en enlace para agregar un enlace le vamos a dar aquí a examinar repositorios en la parte de subir un adjunto le vamos a dar examinar buscamos nuestro comprimido con el parcial ya realizado le, le decimos subir este archivo y ya ahí usted lo estaría entregando, lo que queda es terminar el intento y con eso ya lo habrá entregado mucho ojo con Hacer esto tal cual, debido a que si no lo entrega junto, no se le podrá calificar su examen. Hacemos esta aclaración para que todo el mundo esté claro de cómo debe realizarlo y entregarlo correctamente para que nadie se quede sin entregar su parcial. Ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos en una próxima.